El Hospital Episcopal San Lucas sigue en un proceso de crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus operaciones cardiovasculares. En las últimas horas se han realizado varias operaciones de cambio de eh, válvula aórtica aquí en el Hospital San Lucas. Vamos a escuchar los detalles de esta operación que es mínimamente invasiva con el doctor Iván González Cancel, cirujano cardiovascular. Eh, del Instituto Cardiovascular San Lucas, el doctor Rafael Rivera Berríos y el director del instituto, el doctor Edgardo Bermúdez. Aquí está la información en MSP, edición diaria. Yo soy el doctor Iván F. González Cancel, cirujano cardiovascular, aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Me acompañan dos cardiólogos intervencionales: el Rivera Berríos Rafael Rivera. Doctor Edgardo Bermúdez, cardiólogo intervencionista, aquí en el Hospital San Lucas ya por 20 años. Pues recientemente, específicamente hoy, 26 de mayo, nos hemos dado a la tarea de comenzar un nuevo programa en el Centro Médico Episcopal San Lucas, que es el reemplazo de la, de la válvula órtica por métodos percutarios sin tener que operar al paciente. Los cirujanos cardiovasculares hemos estado haciendo ese procedimiento por año, pero esta es una nueva tecnología que ofrece la ventaja de no tener que operar el paciente, no someterlo a una cirugía de corazón abierto pero más aún, le permite a los compañeros cardiólogos ayudar a pacientes que antes ni ellos ni nosotros los cirujanos hubiéramos podido ayudar pacientes envejecientes pacientes con condiciones mórbidas que hacían prohibitivo el riesgo quirúrgico, hoy esa tecnología que permite ayudar a esos pacientes, gracias a la cooperación de ambos, está disponible en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Este tipo de procedimientos lo estamos poniendo en nuestra institución, como dice el doctor González, eh, para darle beneficio a nuestros pacientes con estenosis aórtica, que eh, es un problema valvular, ¿no? principalmente que, que, que evita la expulsión de sangre del corazón al resto del cuerpo. ¿No? Y eso pues causando síntomas de fatiga, dolor de pecho, síntomas y puede llevar hasta la muerte. Como dice tu doctor, hoy en día pues se le puede proveer de una manera mínimamente invasiva, que provee una recuperación mucho más fácil, eh, para el paciente es eh, mucho más cómodo, eh, se le puede eh, extender el tratamiento al paciente que en el pasado posiblemente no podíamos tratar. Y hoy en día pues eso nos da una puerta más amplia para darle el servicio a estos pacientes. Este tipo de servicio realmente requiere de la expertise de un cirujano, de intervencionistas con experiencia en manipulación de catéteres para hacer procedimientos percutáneos y poder hacer eh, resolver todas las complicaciones y los posibles eh, eventos que no se esperan pero que potencialmente podrían surgir. Eh, eh, una vez uno trabaja como grupo, como un equipo, todos estos pacientes se evalúan una y otra vez, se toman todos los parámetros y finalmente se va con un plan específico para resolver el problema valvular e implantar con éxito una válvula percutánea. Esta tecnología llegó para quedarse, es una tecnología que hoy está disponible para pacientes de alto riesgo, pero pronto... Lo hemos visto, el paciente requiere, demanda que esa tecnología esté disponible para cuando ellos tienen el problema. Y forma parte, del esfuerzo de este programa, forma parte de los inicios del desarrollo de una disciplina de tratamiento de problemas estructurales del corazón, de problemas valvulares y otro tipo de problemas a través de un equipo multidisciplinario y con nuevas tecnologías y esperamos. Que el Centro Médico Episcopal San Lucas, eh, confiamos, se convierta líder en el uso de esa tecnología, no solamente en el litoral sur, sino en todo Puerto Rico. programa de cloroscopía eh, para ver si les gusta este, el, el otro, puede decir es Stray, Peter 5 frame J y J-Y vamos, sí. vamos a mirar, miren ya me invoco, deja que hacemos el, 50 0 allá este Peter de recuperando La la La cuenta de que no se mueve todo, no me Ah, vale, Damos paquete de gas, así. Vamos a hacer un paquete. Ah, este es? ¿No ¿Me en momento? ¿No sé? ¿Tú ¿No lo haces sí, hoy? ¿Tú lo haces Esto es feliz. lo suelto, me cuento a ¿Qué Oye, que pensar sí. que lo, sí. lo va a y que ¿Qué Ahí está. No tiene nada Quiere que, te... que vuelva a jugar. ¿Por qué está bien, 1 para que tú ¿Vuelve? Retira Vuelve vez sube la uh, okay, okay. okay. hora <coughs> no I'm <coughs> como alambre a que Ahora sí está. Creo que está pegado, por el de igual. Eh, siempre es ah, sí, sí. bueno, Vamos a la vista de implante Amayo, dicho, ahí? No sé Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a a ir. Esta está perfecta. Sí, pero estamos ahí. Una idea. ¿Avanzador? ¿Avanzador? Espera un momento. ¿Puedo verme visto? Vamos. Vamos. Ahí mismo, ahí mismo está perfecto. Ok. Entonces, entonces, la mano ahí, y una mano agarrando aquí el alambre. Okay. Sí, pero usualmente el operador, como el manipula, yo voy a hacer aquí algo usualmente lo que recomiendas es que agarras aquí y agarras aquí y eso te permite, o el... Sí, si, si, si la bendición no se puede ir conmigo saliendo si, no se puede ir conmigo, entonces por eso tú vienes y agarras aquí, o el alambre cuando tú el alambre, el alambre te lo levantas desde tarde, todo el mundo que te mandaba por Excelente, ahí ahí okay. Vamos a empezar el deployment, Paciente está estable, no tenemos fusión, todo bien allá arriba, marcapaso conectado, ok. Tenemos tinte, ok. Vamos a empezar. Okay, Mire, ver la curva de presión arterial. Ok. Vamos a empezar. Respiración de Ahora está bien. No. Ahí, no, no, no, hey, yo te aviso no, no, cuando ¿eh? Ahora. Para. Sí, sí. para ahora, pues, entra un poquito más al ventrículo. la válvula, exactamente. Entra la un poquito más baguna, entra entra entra un poquito más sí. Ahí. Una aquí. Ya, aquí. Vamos no, a pencear. No. 180. 180. Para facing. Para Vamos a esperar que recupere. Vamos a mirar esto Profundidad. El eco 20. pero Un uh curto -huh. Ahora una inyección grande se puede... Ahí Inyección grande, No, voy a inyectar como... eso el para que se el teléfono... el el Ahí el el Ahí Ah, que no llega no, no, tanto ya. en la acá la alambre para atrás. la lo ve como un Ahí sí, No. Sí, sí, yo creo que sí. Puede dejarlo si quiere. Él tiene BigSignos a sube. Bueno, a Como ustedes A lo que Ok, perfecto. Ahora, no ahora. Ahora. Empiezo de Lentamente. Oh, ahora okay. solo. okay para paísing para ah para esta salida, por ejemplo, la mano ya hacia acá hacia acá. No te da porque lo agarro. Pues yo lo agarro acá. no. No, no, no, no. no. no. no. no. Perfecto, okay, vamos a mirar La la Okay, vamos a la profundidad. Y, y para válvula la league si tenemos. Vamos a tirar la presión. Okay. Bien, que te service, ent que te pero entonces, eso hay que hacerlo con el 14 frente. Hay que dejarle dar hambre y no sacarle el resultado. Ok, prepárame, el Un camino está. Ok, sí, sí pero me tienes que ayudar allá. Ok, tú vas Esto va a salir. No. Sí, no, esto va a salir hasta que tú digas ya no sale más. Uh -huh. Y entonces empieza a moverse la unidad. A pagar Roberto. Sí. sí, por ahora. Uh -huh. Hasta que tú sientes resistencia. Cuando sientes resistencia, viene completo. Uh -huh. Dejando el alambre. Ok. Estamos retirando el alambre dentro. Ya hay resistencia, trae de la unidad a los dos juntos. no veo. Willy, listo para poner el dedo allá arriba. Ok, pero dame, dame que yo pueda dar algo. Ok. Listo para el de sangre. Tienes alambre Suerte, ¿sí? mirando floro. Sí, okay, Lleva de esto. De esto mirando floro. a ¿Cómo vas como yo? No, tengo que que sacar montando la alambre. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, ya me va a Vamos con mucho cuidado cuando pasemos por allá arriba. ¿y? me quedó? ¿Qué ¿Qué? ahora un pueblo, ahora un cable, la vamos la, No me la no, so Okay, vamos a Vamos a sobre todo, ya se veía la de volumen 30 de 30 y 800, okay, 800 está bien. Vous, y 300 y 300 y 300 13, 300 y 300 y 300 ok 13 30 de volumen y 800 okay, de presión Willy ¿Hey, vamos no confío no confío no, no, no, no, no, no.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 Un 23. atento? No ¿Está en O está derecho, sí. Vamos, ¿No, ¿Está ¿Está derecho, ¿Está derecho? ¿Sí no? vamos, ¿No a ¿Está Un momento, a ver, pero un momento, dale. Haciendo presión, así? A Claro, era el A ver. Hace 231... No, no. Ah, ah, no, no, no, no. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ok. Este... ¿Qué Tengo presiones. ¿Tenemos presiones. Tenemos Ok, el vamos, vamos. Okay. dos, tres. Sí. especial, 180. 180. Voy inflando. Voy inflando. Voy inflando. Ya. No peso. No te todavía, todavía, No pasa, para, para no ¿esto es para eso, para para, para escuchado para vamos a subirle un poquito las presiones este negativo está si lo mantengo negativo empieza a retirar dejando, tenemos que retirar la válvula Dejando a Winnie, momento. Yo tengo que esto. Es muy Sí. ¿Qué? Okay. No. Sí, claro. Sí. Deja el alambre dentro y lo puedes dejar ahí en lo que sería. Vamos, sacate el alambre Para onda descendente un alambre con la vida. y sacamos el alambre?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 peligro de que te equivoques con nada parte Sí, pero bueno, la sí, bueno. sí, bueno. no, no, no. no. la sí. la otra llavecita sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿No vamos a ver, Yo. a ¿yo? ¿yo? a ver, qué a ¿no? ¿no? a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos Sí, ya lo tienes, yo sé, que que lo pero no teníamos... Otra el Otra que Por favor. No, ah, sí, se lo vamos a quitar. But, este, otro foro, para acá. Otro para Otro ejemplo para acá. Otro ejemplo. Otro indico en breve Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. No, no ahí, vamos a poner aquí con la arteria. Para paso removido. Bueno, pues la cirugía ya terminó. Hemos culminado un reemplazo de válvula óptica de forma percutánea. Con dos pequeñas heridas en la ingle. Y no nos apretamos a extubar el paciente y si todo sigue como hasta ahora el paciente debe estar mañana en la tarde en su casa pues gracias a Dios De por verdad. terminado nuestro caso verdad, Fue un éxito total por ahora eh, esperamos que el paciente se recupere sin ninguna Complicación y su novedad. Ahora lo transferimos a los días de intensivo, donde va a continuar su seguimiento. Como digo, el doctor a no salir a casa 24 horas. Esperamos que salga de aquí en su propio pie, eh, sintiéndose mucho, mucho mejor en el y tendiendo más alivio a su condición de estenosidad óptica. Por favor, le digo. Gracias.